Hola y bienvenidos a mi canal soy Arbe y hoy os voy a traer dos velitas Dos velitas de trébol por San Patricio En una le vamos a poner el dibujo en la parte superior donde está la mecha Y al, a la otra en un lado Espero que os guste Bueno empezamos con el baño maría Vamos a preparar, le echamos el agua para preparar la, la cera recordar el baño maría siempre lo vamos a hacer a fuego lento ponemos la cera para, para fundirla, recordar eh, si, si os gustan mis, mis tutoriales podéis suscribiros, activar la campanita para recibir las notificaciones de cuando subo un vídeo, darle al like para los algoritmos tenemos ya la cera fundida y vamos a, a echarla en una de mis bandejitas, vamos a hacer una capa de cera en color verde para hacer el trébol. ahora con cuidado ya veis que, que os puede caer el, el, la cucharita vamos a echar la, la cera en la bandeja no importa el, la cantidad de, de cera ¿no? eh, más o menos que tenga una altura un grosor de, de un centímetro nos valdría perfectamente si tiene menos también nos vale Eso ya depende de cada uno, de que al quemarse quiere que se le, se le vea más la, el, el trébol o no. He fundido ahora eh, parafina en blanco, porque va a ser el, el fondo de nuestra vela. Recordar el trébol en verde y el resto de la vela en blanco. Bien, ya nos ha enfriado un poquito la, las dos ceras, cogemos un cortador de, de forma de corazón para hacer el trébol, las hojitas del trébol y vamos a cortar cuatro hojitas, cuatro partes de la hoja, por cada una de, la, de las velas, ya veis cómo queda el corazón, después los uniremos y harán el trébol. Tenemos listas ya nuestros, nuestros dos tréboles y retiramos esta bandeja. Ahora con la blanca lo que vamos a hacer, con la cera blanca, que no importa la cantidad, eh, también un centímetro podéis poner de, de altura de, de cera, vamos a hacer cuadrados, eh, no tienen que ser perfectos eh. Vamos a cortar en forma que nos quede una especie de cuadraditos. Recordar, suscribiros. Así recibiréis más vídeos más fácilmente. Bien, una vez que hemos terminado de cortar la, la cera La quitamos de la bandeja Ya veis que no son cuadrados perfectos No nos hace falta que sean perfectos Separamos algunos que nos han quedado juntos Y ya tenemos las dos partes. Bien. Ahora vamos a pasar a echarle el aceite a nuestro molde. Lo aceitamos bien. El aceite. Aceite para bebés, aceite corporal, eh, vaselina líquida. Tenéis muchas opciones. Eh, la mecha... He mojado la, la punta de la mecha como 1 o 2 centímetros en, en cera para que nos pase bien por el agujerillo. Si hacéis esto de, de mojar la, la punta de, de la mecha en cera os va a ser más fácil enhebrar el molde. Bien, le pasamos un pincho para que se nos quede bien sujeto arriba. Bueno, en la parte baja del molde, en este caso, que sería al final de la vela. Estiramos de, tiramos de, la, de la mecha y le ponemos un poquito de plastilina. Este poquito nos llega aquí en el agujero. Tapamos bien para que no se nos escape la cera. Y cortamos exceso de, de mecha y lo mismo con el otro voy ahora a mojar eh, como unos 2 centímetros en cera líquida para poder enhebrar bien el siguiente molde así os va a resultar mucho más cómodo si tenéis una aguja pues podéis utilizar una aguja de, mismo de las de lana Tiramos otra vez la mecha Pasamos el pincho Tiramos de la, de la, de la mecha por el otro lado Y el trocito de plastilina para sellar bien el agujero. Bien tenemos ya listos nuestros moldes, vamos a empezar por el más alto que le vamos a poner en lo que es el, el fondo del molde, vamos a hacer un trébol con cuatro corazones. Con cuidado este paso, siempre con, con mucho cuidado, que nos queden bien situados los, los corazones, para que quede bien el dibujo del trébol. Podéis ayudaros de un palito como estoy haciendo yo ahora. Aquí tendríamos el trébol y vamos a rellenar el molde con los trocitos de, de parafina blanca. ¿Por qué le echamos la parafina así en trocitos? Pues porque a la hora de enfriarse, de solidificarse, lo va a hacer más rápidamente. Ahora con el segundo molde, el molde cuadrado, vamos, empezamos con un poquito de, de la parafina blanca y en un ladito empezamos a poner los corazones verdes. Este es un poquito más complicado, pero bueno es fácil de todas formas. Terminamos de ponerle la, la parafina blanca. Bueno y como os decía antes, si os están gustando mis tutoriales, suscribiros, darle a la campanita para recibir las notificaciones de cuando subo un vídeo y, y claro, si queréis darle un like para los algoritmos. Aquí tenemos nuestra segunda vela. Bien, ahora lo que vamos a hacer es calentar más cera, calentaremos la parafina blanca, aquí la tenemos y se la añadimos, la llenamos de parafina hasta arriba, hasta el tope, lo mismo con la segunda vela. Lo que va a pasar, eh, posiblemente que os pase, es que al echarle la parafina, el dibujo, eh, por lo menos el que está al lado, pues no quede del todo claro. Pero esto lo vamos a solucionar ahora. Así desmoldamos. A este nos quedaría ya bien. Le quitamos el pincho. Y cortamos el, la mecha que nos ha quedado en el fondo de la... en la parte baja de la vela. Y lo mismo con la pequeña. Quitamos el pincho y cortamos el exceso de, de mecha. Y ahora, ¿qué vamos a hacer para, aquí, para poner clarito el dibujo? Muy fácil, vamos a utilizar una plancha. Colocamos la bandejita para cuando pasemos la, la plancha nos gotee en la bandeja. La plancha, temperatura. Al mínimo. Eh, es mejor trabajar al mínimo. Que no ponerlo muy caliente. La pasamos por encima del dibujo. Bueno, la hemos pasado primero antes. Estamos pasándola por la parte. Por la base. Para igualarla. Y ahora ya por, eh, por el dibujo. Para descubrirlo. Que se nos vea bien el trébol. En esta va a ser un poquito más complicado porque tenemos la mecha. Pero bueno, con cuidadito le pasamos la, la plancha si es necesario, claro. Limpiamos la plancha con un papel de, de cocina. va a resultar muy fácil y repasamos la, la vela grande porque nos ha quedado un poquito de rebaba y ahora que aún está calentita es fácil limpiársela, volvemos a pasarla porque nos ha quedado ahí un poquito borroso porque al tener la mecha en este lado eh, es complicado con la plancha. La pequeñita es muy fácil pasarle la plancha, pero esta es un poco complicada por, exactamente por lo que os he dicho, por la mecha. Y así limpiamos las rebabas y ya nos quedaría bien esta, esta vela. Y bueno, llegados a, esto, a este punto, eh, espero que os esté gustando... Los tutoriales, muchísimas gracias por, el, por ver el vídeo Y así es como nos han quedado estas dos velas de San Patricio Estas dos velas de Trébol Muchas gracias por verme